a través de las redes sociales y a través de nuestro Instagram, Telenor Condo, y a través de nuestro canal de YouTube, Telenor. También pueden seguirnos por Facebook, donde tenemos una gran fanaticada que sigue nuestros videos y nuestras informaciones más importantes. Bueno, vamos con una información que es una más eh, seguidas hoy, tiene muchísimas eh, visitas y es que hoy se, cumple, eh, hoy se celebró eh, una Eucaristía celebran, eh, conmemorando, perdón. Eh, recordando los dos años de la fallecida eh, Emily Peguero eh, En esa eucaristía eh, que fue presidida en la iglesia Santa Ana De la misma localidad Santa Ana, Emily Peguero ya cumple dos años de su muerte Y las personas hoy las recuerdan con mucha tristeza A pesar de que todo el mundo sabe que el 30 de este mes el, el Marley Martínez sale de la, de la cárcel ...por la sentencia que le correspondía. El caso de Emil sigue dando mucho de qué hablar, sigue dando muchas pasiones. Ya se han cumplido dos años después de su fallecimiento. Y muchas personas la recuerdan con esa cara dulce y angelical eh, que sus familiares acostumbraban a verla. Bueno, vamos a ver la siguiente información y es que es exclusiva. Tenemos la entrevista del cantautor eh, de música regional, Pipe Bueno... Esto es una exclusiva internacional. El cantante eh, Pipe Bueno habló conmigo y me dijo muchas cosas sobre el estilo de música, ya que él es colombiano y en Colombia, en, en la música regional, es más popular en México. Eh, la mayoría de cantantes son mexicanos y también hablamos sobre su relación con Luisa Fernández W., donde él aclara qué tiene con ella si eso. Una relación laboral O si es una relación de amor Vamos a ver un corte de lo que fue La entrevista con Pipe Bueno Allá en Capcana en los premios KIT hermano ¿Cómo te sientes en este país? Bro, joder, acá uno Solamente puede sentir bien, pasarla bien Estar sabroso aquí en capcana Que mejor que aparte también compartiendo con Buenos colegas, amigos y muy felices por lo que estamos celebrando hoy, que es un espacio que se le abre a la música regional que lo veníamos buscando hace mucho tiempo en los premios hit y ya hoy día pues es una realidad. Eso que hablas de la música era genial, Pipe, tú eres de Colombia y dominas, un, estás dominando un terreno que lo dominamos muchísimo tiempo los mexicanos, ¿cómo te sientes tú a ser una persona que no es del mismo país de origen? A ver, lo que pasa es que en Colombia crecimos escuchando esta música desde hace mucho tiempo, sus películas. Eh, tenemos esa influencia muy arraigada en, en, en nuestro corazón, por decirlo así Y simplemente con el pasar del tiempo, a mí me nació hacer esta música Porque desde pequeño crecí escuchándola Entonces se me hizo muy normal a la hora de decidir cantar esta música ¿Cuál es tu influencia de, de, de, de esos artistas mexicanos? Fíjate, antes de responderte eso Pero el reto más grande es que los mexicanos nos, nos reciban y nos crean y esta categoría que nos une, eso ya es muy importante. Y en México ya están pasando cosas muy bonitas con mi carrera, entonces, vamos por buen camino. Que mi influencia son Vicente Fernández, Negrete, <coughs> Antonio Aguilar, José Alfredo Jiménez, todos los juglares. Tu voz también es un poquito melodiosa, como es melodiosa, puede dar para balada, puede dar para pop. ¿Ha intentado hacer otro tipo de función en otro tipo de música? Claro, hemos hecho hasta música urbana, hicimos un hitazo con Maluma que se llamó La Invitación otra se llama Guardiente, entonces me gusta el pop urbano también. ¿No te han...? Sabes que el estilo, el estilo de música tuyo es muy consumido en, la, en, la, en la, lo regional mexicano, entonces sí, sabes que existe mucho lo que se llama el eh, acocorrido, ¿no te han hecho alguna una propuesta así? Fíjate que sí, pero no, no es mi estilo, prefiero cantar a las chicas, al amor, al, al, al desamor, pero... Ese movimiento de los corridos es bastante fuerte, está, está, está chévere. Hay, hay muchos artistas de, de, de ese género. ¿Cuál, cuál ¿Te gustaría colaborar con cualquiera con, con de ellos? ¿Te gustaría colaborar? Bueno, hacer algo con, con alguien como, como Pepe Aguilar o Ángel Aguilar de esta gran dinastía sería un placer gigantesco. Que Además son muy talentosos, pero son grandes personas, que es lo que más me gusta. Eh, eh, Pipe, hay una pregunta. Que, eh, eh, ¿Qué es lo que tú estás trabajando o que lo que va a pasar... Con Luisa, ¿qué es lo que va a trabajar? ¿Qué es lo que tú vas a trabajar? Música Vienen una canción, vienen algo, porque la gente lo vincula de forma amorosa O es trabajo o es amor Fíjate que viene una, una canción que está también ahorita a la vuelta de la esquina Uy, Que le va a encantar regional? No, va a ser música urbana, música urbana eh, Estamos hablando de que a mí se me ha encargado trabajar su coaching vocal a la hora de grabar Estar pendiente le, de sus leyes ayuda a ella en lo vocal? Claro, para grabar para las canciones, para escribir incluso sus canciones también. Entonces, pero aguántense, papi, aguántense que cuando venga. Déjense sorprender. Cuando venga la canción, pero nada, nada, nada de una relación pura de la amistad. Papi, yo lo que les puedo decir es que cuando cuando exista algo que contarles, se lo vamos a contar el día que tenga que contarse se cuenta y eso no es el problema es que no, es, no problema. es el problema exacto eso. aquí le dicen en dominicana el desesperado el desesperado, el desesperado. Eh. viste a Mozart ahí te gustaría hacer una colaboración con un dominicano cuál sería fíjate que Mozart es uno de mis preferidos sin duda alguna que además lo conozco ahorita estaba hablando incluso con su manager para mí sería muy, muy bacano Chimba, como decimos en Colombia, grabar con él. También me gusta mucho la música del Alfa. De Pipe, de verdad, mil gracias, de verdad. Espero volver a verte aquí en nuestra tierra. A ustedes, un abrazo. Bueno. Eh, quería que le vivieran un, un poquito más intensa, más en entrevistas, también entrevistamos a Luisa, también entrevistamos a Mozart, a Marvic, a Marco, entrevistamos a la presidenta de Premios Hit, así que van a ver todos esos videos y entrevistas en nuestro canal de YouTube Telenor. Condo. Y también en nuestro Instagram eh, pueden seguirnos, Telenor Condo, y en nuestro Facebook, Telenor. Así que las personas pueden ver nuestras entrevistas exclusivas de todo lo que nos contaron, esos eh, famosos internacionales sobre su vida personal y todo sobre lo que va a pasar en Premios Gil 2020. Gracias.